Las señales de cambio se vienen manifestando desde hace casi cinco años, y han sido traducidas en tejidos por Fibraltex. En 2018 Fibraltex presentó sus colecciones como ReFink, planteando que debíamos repensar la forma en que se componían las colecciones de NIM, así como los tiempos y formas de desarrollo. En 2019 llegó el tiempo de intensidades, donde se transmitió la necesidad de conocer en detalle cada tejido de NIM para poder reinterpretar los procesos de acuerdo a las ya impuestas tecnologías. Y en el año donde permanecimos en pausa, la antropología y el mercado se asociaron a los tejidos para mostrar un cambio consolidado. Tres años de análisis de información, y de dar forma bajo diversos puntos de perspectiva a propuestas de tejidos que llevan a contemplar cada nicho, estética generacional y calcés se traducen en, decode-decode. Decodificando el código. 2022-2023. La clave está en las conexiones y la interpretación de los códigos, visuales antropológicos y del mercado global del denim influencers.